Cristino Rodríguez Villa se pronunció de esta manera luego que el movimiento popular y social de esta ciudad de San Francisco de Macorís paralizara el municipio por 48 horas en demandas de varias reivindicaciones. Mira, después de escuchar las declaraciones del, del comerciante Femme Vargas que habló muy claro de que 24 horas estaba bien. Eh, nosotros queremos llamar a la reflexión a los, a los convocantes de la huelga que son nuestros amigos, de que este sector vive más de mil personas directas de ese sector, por lo que vivimos en la calle, el día a día, y que reflexionen bien en lo que es el paro que no debió seguir hoy. Eh, lamentablemente que después que llega a las 6 de la tarde, del día de la huelga, al otro día, aunque lo paren, no tiene ningún efecto. Pero que se tome en cuenta es también, que veo que.. En el expo de la huelga dice eh, huelga municipal y es extraño de que el alcalde tiene 35 millones disponibles mensuales, que no tiene que pedir permiso para eh, hacer obra y que no, no están contando con la obra, que son las que nos faltan a nosotros también como, como eh, transportistas porque las calles que están deterioradas son de municipio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.